La gripe es una enfermedad causada por un virus, el virus influenza, más intensa que el resfriado, ya que además del cansancio, estornudos, mucosidad e irritación de la garganta, suele ir acompañada de dolores musculares, escalofríos y fiebre. No hay tratamiento curativo, salvo analgésicos, para aliviar los síntomas y remite por sí sola al cabo de varios días. Recuerda que los antibióticos sirven para matar bacterias o seres vivos, ¿no? Y los virus no son seres vivos por lo que los antibióticos no tendrían ningún papel, no servirían de nada contra, contra la gripe o cualquier otra enfermedad producida por un virus. Simplemente pues el, el esperar que pase el, esta gripe.